Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Buenos días. Desde ahora hasta las 10 de la mañana este equipo de profesionales llevando la información, análisis, comentarios de todo lo acontecido en el país y lo que está sucediendo en este momento. Bueno, el tema principal de estos días es y será el tema de las elecciones, una de las yo decía en una en un post que hice de Facebook que dos de las eh, de las ganancias que más me tocaban de cerca fueron la de Fausto Gabriel y la de mi hermana Mildred, que está aquí conmigo, ¿verdad? Está con nosotros. <risa> ¿Eh? Buenos días, Mildred. Buenos días, Mildred. Buenos días. ¿Cómo está? Vamos a decir como los niños buenos. Buenos días. <risa> <risa> Mildred. Para ti son muy buenos, ¿eh? <risa> Claro, feliz y <risa> bueno, bendecida felicidades. Eh, te expusiste a una evaluación social en tu partido. Y resultas elegida. ...con proporciones para participar en las elecciones futuras del 20... ...te conviertes entonces en una candidata del Partido de la Liberación Dominicana... ...en esta circunscripción. ...y es importante entonces ver qué... ...qué cosas entiendes... ...de cara a ir al Congreso Nacional... ...a ejercer la función... ¿Y qué cosa tú entiendes estarías proyectando para ser aprobado en el Congreso en favor del país y, por ende, de tu comunidad que te elige? Pues bien, muy buenos días a, a todos, porque fue rápido, ¿verdad? Sí. sí rápido, rápido. <risa> Mira, Franklin, yo tengo un compromiso con mi país y con mi sociedad, al cual quiero agradecerle inmensamente el afecto y el cariño, la demostración que me dieron. Y quiero corregir algo que la gente me decía que yo no debo de celebrar porque todavía la Junta no me ha no no me había propuesto. Yo dije, yo no estoy celebrando. Yo estoy celebrando el cariño y respeto que recibí en mi lugar donde yo convivo, que es el sector Hermana Mirabal y la organización Piña, que es el Colegio de la Alta Gracia. O sea, hay un eslogan que dice que nadie profeta en, tu, en su tierra. Y yo puedo decirlo hoy a boca llena que soy una mujer querida y respetada en mi provincia y en mi San Francisco de Macorís. Y eso fue lo que yo celebré. O sea, todavía yo no digo que soy la precandidata, yo soy todavía en el medio. Pero me siento muy contenta. En tu pregunta, eh, mi querido Amado, Almanza, amado que está aquí en José Rosa, sabe quién es Mildred Sánchez. Yo lo que es una gestora, una facilitadora de nuestra sociedad y al cual yo quiero, tengo un compromiso y lo he visto de cerca la poca oportunidad que tienen nuestros jóvenes profesionales cuando terminan las universidades de escaso, de poco empleo. Y tú dirás, ¿cómo Mildred va a lograr eso? Muy fácil. Yo siento que las universidades tienen un compromiso también de colocar sus profesionales en un mercado de empleo. ¿Cómo podemos nosotros hacer? Podemos hacer un convenio, universidad, con empresarios y con el Estado. Se puede lograr que tú, antes de terminar de tu carrera, eh, ejemplo, se haga un banco que yo yo llamé a, a la universidad, usted tiene una licenciada de mercadeo, rápido. Ah, no, no, no la tenemos. O sea, tú debes hacer una base de datos de tus profesionales, de cuáles tú tienes y dónde tú lo puedes colocar, porque toda, no solamente debe ser el Estado que coloque a los profesionales, los empresarios privados también tienen un compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad. Y yo siento que debemos hacer un convenio de sociedad con el pueblo. Hay mucha escasez de empleo. Nuestros jóvenes necesitan, mira, mi bañol votante fueron jóvenes y yo me quedé sorprendida con la pasión, con la entrega, con el deseo de ellos ser. Y eso es uno de mis compromisos de nosotros, es ser, ser un campo de empleo. Igualmente, nuestra identificación como provincia de Duarte, no tenemos una entidad, no sabemos lo que somos. Y tú dirás, que cuesta eso? Claro, tú debes saber, cuando tú vas a un pueblo, tú dices, ¿cuál es mi cultura? ¿Cuál es tu cultura en la provincia de Duarte? El cacao. ¿Mm? ¿Pero qué tú comes? Cacao. Eh, y no, cacao se no, sí, no, sí. no se come. Se come chocolate, ah, entonces bueno. queremos producir cacao. un plato que nos identifique a Ah, no, arroz. No, no pero, hay un plato, hay un plato, hay un plato eh, con el, maíz. El buche, el buche de Perico. Algo así. El buche ¿Qué? de Perico, sí. el buche de Perico. Tengo que no 50, se conoce. Mi sí. Sí, amor, eh, lo que sí. pasa, mira, esta Clara, Clara de León, la hermana de Francis, que trabaja el tema turismo, Cultural. Eh, sí, ella. El ¿Turismo? Eh, sí, turismo. Ella eh, eh, conoce muy bien el tema. Te voy a poner en contacto o con Clara. Para impulsarlo. Porque Es un buche, es un buche de película. Con 52 años de edad. Sí. Nunca había escuchado Yo eso. Yo lo Perfecto. había escuchado. ¿Sabe por qué? Porque no se publicita. Dijo la edad. No decir. Amado, dijo la edad. Dijo la <risa> edad. Dijo la edad. No, pero eso no No, pero eso muy temprano. Es muy temprano en la mañana Es muy temprano Es muy temprano en la mañana Entonces Francis Yo tengo un compromiso con mi pueblo Pero nosotros ustedes los que estamos en los medios mm. También debemos de aportar a educar A decir al mundo lo que es nuestra provincia Duarte mm. Yo me he quedado sorprendida He recorrido la provincia entera Mildred Hay muchos tipos de alegrías y Manifestaciones de, de alegría Yo me siento contento por el triunfo tuyo porque tú oye, oye. Y viviste ¿Eh? dentro y eres una batalladora Gracias. no improvisada sino de carrera yeah, y eso yeah. es lo que hay que hacer es muchos años la carrera lo eh, que viene Gracias, me verdad. siento alegre por ah, tu que ¿Tú sabes por qué sí. también me siento alegre sí. por el señor de, San, de Dajabón que nos salvó de yo -yo. <risa> un, un héroe nacional lo han un puesto. héroe nacional <risa> que nos salvó de la mujer de la correa y la botellita <risa> <De Sonia. risa> Mildred eh. Eh, tú crees que hubo fraude en estas elecciones tú sabes que yo soy una mujer de Dios y el peor fraude es que tú mismo te cometas. O sea, yo fui preparada a ganar. y Ustedes escucharon siempre mi lugar. Seré la más votada. Y lo fui. Porque creo mucho en Dios. Los fraudes los se cometen en toda parte, Pero siento, ¿cómo tú crees que fue un fraude? Porque fue casi arrasado, ¿verdad? Entonces, si yo hago un fraude, lo hago por mucha pero, cantidad. Pero tú crees entonces que el no cree en Dios. No, no, no estoy diciendo eso. Pero estoy preguntándote. No, no, no, te yo soy brava, creyente, Por eso. <risa> y déjame decirte <risa> que lo que Dios, logré, Como tú crees en tú dices que no hubo fraude. Como Leonel no, no crees no sé. él dice que hubo fraude. Tú, eso es lo que tú quieres decir. Tú sabes que cada quien que tiene una posición tiene derecho a entender te cuál entiendo, es su posición no. Te pero entiendo. él tiene todo su derecho de decir igual que yo. Yo siento que debe ser la más votada, la primera de yo ser. Pero entendí que Dios puso eso. O sea, me dio un chin. Uh -huh. Y yo no voy a mendigar lo que Dios me ha dado. Me, me, me gustó algo que dijiste a la, a la pregunta de Fulvio. El fraude es el que uno se hace uno mismo. Uno mismo, claro. Sí, o sea, eh, o sea ustedes usted recuerdan que de un principio se dijo que se iba a montar esto, sí. ¿verdad? ¿No fue así? Interesante. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que el mismo expresidente decía que esto iba a pasar, que esto iba a pasar. O sea, tú estás llamando eso de un principio. Entonces lo que tú quieres, lo que tú sientes, eso es lo que tú vas a ver. Mira, yo creo que no te voy a contradecir, pero creo no, que la debes... filosofía niega eso. Pero vamos a seguir para adelante. No, mira, no, yo no, eh, yo no. sé vamos, la la vamos, parte vamos. Que, que establece como. Pero qué tú crees que hubo eh, El presidente, nosotros queremos que se revise. ¿Pero ¿Por tú porque? crees que hubo a ofrecer? Claro. Ah, que de Leonel? Dios mío, déjame sí. decirte. No, entonces compañero. fíjate una cosa, mira una cosa. No, no, no déjame decirlo. No es eso. Oye, déjame decirlo, no, no, no déjame decirlo. Somos PLD. Somos perdidos en, en esa actitud como, que tú tienes. Cuando, no no, no, es que no yo, creo que ustedes yo, vayan yo, a unificar. No, no, no, no, no, déjame decir Es que Dejame siento, que habla, cuando yo visito a una persona habla. del, de, de, <risa> de <ese> del <risa> presidente, siento como mucho odio. <risa> yeah, yeah, yeah, y no es, debe ser así, <risa> debe ser nosotros ya, porque somos un partido. El compañero León está legal haciendo su propuesta. O sea, eso bueno, es pues lo correcto. Es eso lo que yo creo la, que es Y eso es lo que se va a hacer. Escúchame bien, una de las funciones esenciales de un legislador. La es. Vez que me haga cierre de. ¿De qué? De campaña. discurso de, de, de cierre? Se Tú te va a salir. a repugnar. Lo voy a repugnar me lo, me voy a salir a, a repugnar. Miren, la, la, la, la repugnar. función es esencial de los legisladores <ríe> es crear leyes uh -huh. con las que se garantice la convivencia pacífica de la sociedad y fiscalizar la actuación del Estado. En la República Dominicana. La primera se cumple a media, eh, porque las leyes se negocian y muchísimas no se cumplen. Y la segunda, que es la esencial, nunca se ha cumplido. Los diputados no fiscalizan las labores del Poder Ejecutivo. Lo Eso se el convierte Presidente. en una sí, fiesta Así. de que llegaron préstamos, aprobado. La, la rendición de cuentas, aprobado. Y todo es un para allá, como si fuera caña para el ingenio. ¿Qué diferencia puede hacer una persona sola como tú en procura de eso? Y si eso te preocupa realmente porque una sociedad o uno presidente que no rinden cuenta es una sociedad que siempre va a estar sumida en la corrupción y en la falta de consecuencia. Me gusta, tú viste la cara, soy yo, ¿te Sí, sí, me sí. sí. Vive eso, yo te vivo. Claro. Te... <risa> Mira, Sócrates, Mildred Sánchez tiene un compromiso con su y yo no estaré sola porque yo estaré con Dios. Siempre he dicho que soy la representación de Débora, que es la mujer de la multitud, la guerrera. Y el que está con Dios no está solo. Aquí va a haber un cambio a partir de nuestra gestión y ustedes serán parte de la historia. ¿Por qué? Porque es un conjunto, no va a ser Mildred, va a ser un equipo, todos ustedes. Yo siempre he dicho que a veces algunos candidatos dicen, yo voy a hacer, yo no voy a hacer. Vamos a hacer. Porque tú tienes tu idea, tú tienes tu idea que yo te dije cuando yo llegué. Sí, ¿Tenemos, un compromiso tenemos un compromiso. Porque claro. no es Mildre. Eso que dice, yo no estaré sola Sócrates, yo voy a gestionar con ley que debe estar ahí. Nosotros como medio, como comunicadora, sabemos todas las dificultades que se viven. pero por lo porque tú dices, porque no se supervisa, porque la gente se llegó al poder y se desapareció. No hay contacto con nadie. Pero déjame decirte, yo tengo un compromiso con mi pueblo, porque yo el compromiso mío fue el voto que me dieron porque primera vez la historia que llegó, llegamos a esta posición sin invertir dinero, invertir nuestras ideas, nuestros principios eso, y nuestros valores, está Muy bien. Hoy quiero felicitar a nuestro equipo que trabajó 100% pasando hambre pasando necesidades porque le dimos lo que le pertenecía, lo que el Estado no dio para que le diera al, al Estado, eso fue lo que invertimos Mildred, en ese sentido lo que pertenecía y, y, y, y, claro, y la... ¿tú ¿sabes que el gobierno te da un recurso para eso? ah ya yeah. el, ¿el Estado el... el partido lo da? En la línea que, que te hacía Sócrates la pregunta, que por ahí era que iba la mía, de, sabemos o sea, que eh, está quienes te puedan apoyar, está Dios, está todo lo demás, pero tú sabes la maquinaria, eh, que, que es el poder, la corrupción que vive la República Dominicana. O sea, no nos podemos no. hacer los ciegos ante esto, enfrentar a un grupo de gente en estas condiciones que ya él citó de alguna forma a lo que va. ¿Y tú crees que yo no lo viví ahora? Eh, sí, entonces... Carolina eh, Mildred va para el Congreso. Eh, en no, ese Carolina sentido... Carolina cree que yo no viví lo que es sí, pero ya en el pleno, la guerra de poder. Pero ya en el pleno eh, eh, real, no, que no sea, que sea estando en el poder. Congreso... Lo sentí, mi hermano, claro eh, Mildred, que lo sentí. estando en el Congreso, que se presente en esas guerras que tú dices que viviste, ya en la realidad de que nos va a afectar directamente o nos va a beneficiar como sociedad... Que tú tengas que denunciar, que no lo hemos visto acá, excepto Farideh Raful, que ha hecho grandes denuncias y ha, ha armado escándalos, alborotos, con cosas que, que muestra y que, que dice, la, o sea, las documenta. ¿Tú te atreverías a hacer esto? Aún tengas que enfrentar a tu partido. Sánchez de... Es que mi compromiso es con el país. Mildred, ¿estarías tú de acuerdo que se haga una auditoría y que se cuenten los votos manualmente? Me gustaría, porque yo siento que debemos tener segundo lugar. ¿Estaría ¿eh? Yo quisiera hacer lo mismo ¿Estarías tú eh, en disposición de habilitar a Danilo Medina para un próximo mandato? Claro que sí. Yo soy Danilo Sustrate. Bien, amigas, mí, no, más Miren, <ríe> man, no más palabras. Miren, no más palabras. Ya vi que eres representante. Ya, Danilo, no, no, no, no, no, a mí no me cabe. La, no, no, lo que bien, diga bien, Danilo que, en no, el no, Congreso, no, no, eso no, será No, no, no. Ya, a mí no, no me cabe la no, menor. No, no, lugar. no. no, no ya, te digo, tú eres quién? Yo soy Francis Rodríguez. No, no, no, por el líder que tú tienes políticamente, porque tú llegaste a la política. Por Richard Castillo, tú eres mi neta en cuenta. Y lo defiende a ultranza. Oye, mira, te voy a poner un caso. ¿Tú recuerdas aquellas elecciones que fueron muy en el bufete directivo del ayuntamiento? No me hablo no del no, ayuntamiento, no, que el ayuntamiento no, no, ha sido un desastre no, pero, total. Con todos los regidores no, ha sido un desastre mira, total. No me hablo del ayuntamiento. Que eso es, es una, una vergüenza. Es para que tú veas lo que es. todo No, es no me hablo del ayuntamiento. Yo no necesito. Que el ayuntamiento oye, no puede presentar oye, nada en nuestra provincia. Oye, Duarte, oye, nada lo puede presentar. No, no es de la provincia, de aquí. Ninguno. Ah, incluyéndome a mí. Todos, todo Frankie, todos, franqui todos, todos, Frankie. Incluyéndome a mí. Todos Señores, bueno, pero tú tú que decir sí, claro, yo yo bien, que yo, no oye, yo estoy yo estoy convencido. No, no, no, no. no es lo que te... Porque yo te voy a poner a ti que tú vayas al ayuntamiento a revisar cuáles fueron mis funciones. Pero dime, cuáles. Ya, ya, dime, mejor dime, que, oye, que tu partido. No. Frasi, Frasi, mira. Vamos a... Cumplir. No, oye, no, espérate, espérate, Un momentito, un momentito. Estamos sobre el tiempo. No, un momentito. Ella me va a escuchar. No, no, no. Estamos sobre el tiempo. Mira, mira. No, mira, bien, mira, mira. ¿no? Tú tienes que tener mucho cuidado. Sí. Vamos. Y tú dime, me conoces y tú la has sabido. Yo quiero que tú me digas Vladimir. qué yo no hice. Ahora bien, yo lo que es te que yo estoy yo diciendo. Regidora. Yo lo que te estoy diciendo, pero tú estás opinando de la regidora. Lo que dice el pueblo. Ahora, de mí. De todo, de todo. De todo, mí, todo, no. Es con nombre. Óyeme una cosa. Yo con nombre. No Cuando no hago. a mí me impusieron que votara por Nelson rosario, fue Vincho Castillo, que me, que, porque había un acuerdo. Sí. Me habló Reinaldo y, y pregunta, ¿Por qué? Con eso. ¿Eh? No votaste por eso. ¿Pero cómo? Yo no voté. ¿Tú no y votaste señor, por eso? vámonos vámonos, vámonos, amado vámonos. Vámonos, vámonos Vladimir, vámonos con Vladimir. Vamos a hablar de eso. Gracias a mí, de por acompañarnos No se ahora sí, la gestión sí, que uno tuvo. Sí, no es que que no fue porque. mejor que toda la yo No está bien. No, yo no la provoca de Yellyan.